Eh, la canción del Zafiro, Neto de los viajeros. Eh, eh. Es el, el tema de zafiro. hoy. Vamos a hablar un poquito de los viajeros dominicanos, de la gente que viaja, que viene a Estados Unidos en tiempo de Navidad. ¿Qué tú dices de eso, Neto Flo? El antes y después de los viajeros. Los viajeros. Gente dura. Ey, Pero ey. antes estaban más cotizados los viajeros. Sí, ya no están cotizados. Sí, porque ahora viaja todo el mundo. Antes sí. no. José Luis de la Pangola llegó a Nueva York. <ríe> Ya tú sabes que la pámpara era una semana prendía dos, con ese tigre ahí. No, ya tú sabes, no, porque tanto no se fiaban en el teléfono, sino que el tipo daba el tipo, el romo para los tigres. Y tigre, cobraba romo, eh. los romos, Los romos. Y loco, tú Los uno calajado, sentado ahí. Logo, y más para uno tranquilo, porque ni la discoteca. Sí. Tú entiendes, porque ahora es difícil, el viajero va forzado. El viajero no puede llevar cuatro amigos juntos en la discoteca, lamentablemente. Tiene que ser ya, tú entiendes, uno muy pudiente, pero antes... Cuando viajaba en diciembre, un locrio que fulano llegó en el locrio, nos metían los dos galones de, de blanco. <risa> con, con, un, con un juguito suiri. Sí. Y eso duraba la noche entera, todo el mundo, pam, pam, pam, pam. Pero ahora no. Ahora el viajero, tú vas seguro. Y diciembre en, en el viajero llegaba. Antes sí, pero no. ahora, para tú ir seguro con un viajero... Tú tienes que ser el puente, algo que le llaman el marpioleo. Tienes tú que buscarle uno para que tú vayas siempre con el, con el viajero. Antes no, el viajero el para la playa era un camión de jason de los Camalagas montándote los tigres de barrio. Ahora no, ahora es una banca que cabe la familia. No, porque antes eso era una travesía. En la familia, porque una cosa era amigo tú estás hablando sí, de sí. vecino pero en la familia... Hay que buscar a fulano mañana. Primero, yo no sé por qué había que hablarlo en secreto. Sí, sí, en secreto. Sí, secreto. Pasamos por el mira, fulano mañana, primero. Mañana, eh, fulano llamó. Que lo vayan a buscar al aeropuerto mañana. ¿Quién va a ir? Fulano, pues Todo el mundo quería mira, ir. Mira, todo el mundo quería ir a buscar. Yo, yo buscáis, tengo una ¿tú? familia. Mira, yo tengo una familia en Nagua. En Nagua, que es un primo de nosotros. Este no va a York ahora mismo. Uh -huh. Todo el que llegaba de San Francisco, de la familia de nosotros, quería irlo a buscar. Iba, íbamos para pa Cabrera, Nagua... Y cuando lo veíamos, porque ahí se activaba con una neverita del personal y su vuelta y su tubo porque era agua. Y cuando lo veíamos no Antes los romos no lo vendían en el aeropuerto. No. Antes oye, era el, el, el, el colmadero. Mándame a buscar que están sí. en dólares. <risa> Entonces, cuando lo veíamos ahí, era una alegría. ¡Wow! Llegó por lado. Lado. Tú, y El viajero siempre daba lo de toma, agárrate sí, eso eh, ahí, eh. que lo tuyo está seguro. ¿Tú entiendes? Es que pasa? Que ahora no, ahora es, se arma un chisme los dos días. Sí. Fulano, espérate, fulano está bebiendo demasiado. Sí. Fuimos anoche para allá y amanecimos y, y, y él ni jugo le estaba echando el robo. Él lo estaba bebiendo puro. Sí, ¿Y neto, cómo es neto, ¿tienen el mismo brillo ya para la gente? Porque no, antes no, no, no. La misma, la, la misma energía, no. no Porque ahora y es que los tiempos Depende, cambiado, porque, lo, porque aquí hubo una persona que se llama Kevin Juan. Junior. En los campos, dice aquí. Eh, comentó que Capillo, dice, en los campos y en varios siempre van a brillar. O sea, que el viajero en campo todavía está brillando. Vienen las mujeres de uno, se van con ellos. Oye, las mujeres se van con ellos. Las mujeres de y, ellos y en enero, oye. ellos no <risa> empiezan Empiezan a tirar que fue un error que nos que nos aman y ya tú sabes, oye, oye, tigre, es, verdad, tigre. es verdad, no, porque en los campos, en los campos más fuertes fue en los campos fuertes. No, no, todavía el todavía el viajero llega sí, al campo y mira, bien. el tipo llega en el campo, pero todas que están bonitas, esté casado o no esté casado Mira, oye, oye, lo oye, primero es que te va a meter una guagua <ríe> una Jailú doble cabina alquilada, sí, sí. alquilar. Porque siempre son Jailú y fue rune Sí, y fue rune <ríe> Alquilada, a una, una Hilu, sí. sí siempre son Jailú. Fue No, no, no. si sí, el tipo es un viajero para España de pinga, es un highlander. highlander. una Un Highlander con un chuchero que ya tú sabes. Sí. Entonces se da hasta los muertos de, de, de, del campo. Todas las mujeres. Interior, todas todas las mujeres. La porque el tipo todavía en el campo, la cosa no es tan como aquí. Pero ahora aquí, el viajero de ahora va forzado. Sí. ¿Por qué? No, aquí ya no. Ejemplo, es difícil. Por ejemplo, llego yo de Nueva York. Sí, pero. Así lo pero que, era. Era que fulano está más mejor montado que tú. Espérate. <risa> Viene, me llevo al flaco, a, a Jerry, a Genomán. Nos vamos a beber. Nos bebemos cuatro potes. Uh -huh. Pero la cena viene, viene otra vuelta. Porque cinco ya no va a cuántos <risa> Que antes no existía eso. No. Ahora viene... Ah, no, yo, yo un quiero, cocinado, un, antes era un cocinado. Eh, yo quiero un mofongo 300. Con el refresco 325. <risa> si te duerme mucho, 350. Ya. Uno solo. Entonces el otro va a pedir, hazme una costillita porque te van a dar... En cena nada más se te van a ir mil fácilmente. Sí. Más lo que tú gastaste en, en la discoteca. Dice, ¿no? Perdón, dice Sadie aquí. No, ya no. Porque ya cualquiera viaja. <ríe> Dijo viaje. A, a, a, antes no era. Antes mm. no era así. Antes todo el mundo estaba activo. Ya. Saludos para la máquina secreta que viene del programa. Y Uri dice. No creo. O sea, Uri dice como que no. Mira, ya no, un viajero... asopao antes era el final. ¿Esa gente? Fulano llegó, llegó D'Angry. Mm. <risa> <pero> un saludo <risa> para el peludo ahí, no. yo. Un saludo para mi compadre Danri, que tengo como cuatro años que no hablo con él. Mira. Llegó fulano un asopao. Eso era lo último. El asopao era las ocho. Todo el mundo. Mm. activo. Y si a escuchar viajeros, porque miren qué pasa. Sí, sí, a, a darle antes, cátedra, a darle cátedra. Antes, el viajero, cuando llegaba, todo el mundo estaba loco porque esa maneta se abriera. Ay, ay, ay. Todo el mundo esperando. Y, sí. y traían de todo antes. Sí, sí. para todo el sí, mundo. Para todo el mundo. Entonces, cuando uno estaba esperando que esa maneta se abriera, eh, el viajero comenzaba a hacer cuentos. Compraba un romo, o un romo siempre en un día. Vamos a comprar un romo tal. Como tú no estás acostumbrado a beber romos caros, ya no, ahora cualquiera. Yo ni te... el colegio quería ir. Cuando sí. Entonces, lleg... comenzaba, el eh, familiar de uno, llegaba ahí, comenzaba a hacer cuentos de viajes, de cómo le fue en el viaje. ¡A lo buenas! Hola. Dígame, dígame. Bueno. Hábleme oh. dígame, de los viajeros. Buenas, ¿cómo están ustedes? Jorge Luis Estrado. Saludo, saludos, saludos. Dígame, hermano. Mire, hermano, antes de los viajantes, era una cosa rara en los sectores. Sí. Porque era poca gente que viajaba. Eh, el que viajaba antes, se quedaba, no venía al país entonces el que venía venía con todos los cacabeles sí. venía con mucha cadena sí, que, venía ah, que ahora viene tú un chamaquito con uno con uno, con una cadena de chino exacto porque casi aquí, aquí no se conocía eso entonces hacía un sopa en la esquina y daba como gratis y era una checha sí, es verdad. ya no ya es raro de, de una familia que no hay un viajante y ya tú vas al y dices que te llamas Genesis y si viajas. Ya. <risa> mira, hay personas, yo me acuerdo en esto, que cuando llegaba el viajero, o sea, decía, dije, mira, eh, recuérdate, mira, que, eh, y, y Caimencita mandame Mándame a buscar a fulana para saludarle. O sea, mandaba a buscar gente para saludar. No, no, no llega, ¿Eh? mira. El yo no puedo irme si se lo da A veces si llega gente aquí en ¿no? Nueva York. Y, y tuve que se fue. Ahí se fue. <risa> Oye, el papá mío, a mí me gustaba porque él siempre llegaba a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, tempranito sí, no, no, no, en Porque él, él salía de trabajar y cogía un vuelo. Ahí mismo. Y venía a las 7, a las 8. Cuando yo despertaba, que miraba ese, eso, era la felicidad, la felicidad más grande. Entonces yo me ponía ñoño y le decía, Pero, no quiero porque usted llegó ahora? Entonces yo voy a ir para la escuela. Entonces, <risa> ¡Ay, muchacho! ¡No, déjame muchacho ahí! Que yo llegué a él, borracho, llegaba. Y Una, o, Otra llamada. ¡Halobuena! El mamón bueno. Dígame. Oiga, el viajero que no tiene dinero, igual que un motoconcho, aquí ya. <risa> ¿Y ya no le fían sí, Porque, ya, oye, no, me, porque el, se va y no... vuelve. esto es un motoconcho, el, igual que un motoconcho eh. es. verdad, es verdad. Es sí. es, oye, y oye una cosa de esto. Antes, el viajero decía, dile a fulano, a, a, a Miguel de Coimado, que, sí. que me fui a ese de cerveza. Y se la anotaban. Oye, fulano, Miguel de Coimado, se sí, Sacaba la cuenta y cuando se iba... Sí. Ve a ver que vaya ahora un viajero. Dice, no, no, se pija. va y no lo paga, lo manda de allá, dique. Oye, antes, porque, mira, ¿Qué? llegó Pedro. Llegó Fulano. ¿Qué están en dólares. ¿Qué? Dame el favor, ven acá. Dile a Fulano, ¿quién que está? No, un muchacho nuevo, el colmado. Dígale que venga acá, por favor. Ese es el tío mío, jerarca. <risa> ya tú sabes. Dale, dígale <risa> a Fulano. Te un acá. poder, un poder. Un poder, uno, una cadena gordísima. Eh, vea, yo soy fulano de tal, el, el hijo de milagro. ¡Ay, el hijo de eh, milagro! Ay, ¡Ay, la doña! Se debe algo allá. No, esa ¿Eh? doña, porque mamá no le gustaba ahí, ¡Se debe algo allá! Esa era siempre se debe algo? Fra la frase de los viajeros sí. de antes Ya no. Se debe algo. Al se debe algo. ¡No! De esa doña, vea, mándeme dos viejo. Hágame el favor, una funda de hielo y, y un paquete de vasos, hombre. Púntemelo ahí que yo paso por allá mañana que... Están tan en dólares, no he cambiado. No cambiado. Acabo de llegar. Entonces, al otro día. ojo hay que madero. No, no, era un mandado. <risa> que me mande un pollo. Que... Y lo otro, habichuela, vida, A ver, tú, fulana, donde Dile que me lo mande, que nosotros resolvemos ahorita. ¿Qué pasa? Que en la noche. Había siempre un mini componente en mi casa. Sí, sí. Ey, ey, los mini componentes. Mini componentes. Todos los idiomas. Que que que, El zafiro. <ríe> porque estás joven. Estamos Orlando. Fernandito. <ríe> Toda esa gente. Pa. Lo ponían a poner todo ese merengue. Sí. Ya tú sabes. Y si había un no, primo. Y, si, y, y te repetía la cancioncita de Fernandito Villalona. Dominicano soy. Sí, yo siempre. Se llama Dominicano. Entonces, <ríe> si había un primo juqueado que llegaba contigo. Eh, porque usted con Sandy y Entonces, <risa> Ay, muchachos. Hey, yo me acuerdo que esos viajeros llegaban con esos pantalones anchos, Paco. Ay, los ya, pantalones Paco. ¿quién Paco, Paco, Paco. ¿Eh? Los y tenis perfan, Fila, Y tenis. Perfan, los ¿Eh? pantalones Felfan, que eran una no, era Y la gorra Kangol. La gorra Kangol. Ay. Ay, ay, y la brisera, que la ponía Sí, porque, porque mira, mira ¿qué pasa? Yo no me hablo de gorra. ¿Por qué? si por el tamaño. El mira, a mí no me sé. Mira qué es lo que pasa. Antes... La ropa de los viajeros, uno hasta el olor de la ropa, y dice, ya, esa ropa, huele a Nueva Muchas. York. eso era así también. Huele a Nueva Ahora hay chamaquitos de los barrios que están mejor vestidos vestido. que, lo, que los mejor tipos lugar. que viajan. ¿Eh? Están y amanecían a las 3, a las 4 de la mañana, en diciembre. ¿Sí? Y tú ahí, porque tú nunca habías amanecido, pero tío llegó. Tío el tío es que me tiene apadrinado. ¡Ay, bailadero <ríe> y cocinadera! Vamos a hacer un en a las 4 de la mañana. Todo el mundo tranquilo sentado en el frente, siéntate ahora en la pangola, que tú veas. Y, ah, entonces, y siempre, la, la cadena eran con, con la, la cubana, entonces, con, con, con, no, no, no. con y, Jesucristo grandísimo. Y, Jesucristo grande, grandísimo. grandísimo. Y ahí, sí, entonces, ahí, ahí, entonces, ajá, el, el, el, el cuando, cuando tú te calentabas en, en la casa, atención mamá, cuando tú te calentabas y viajantes se calentaba duraba dos días fuera de la casa y no podía ya tú sabes, la Hora Santa del Niño, el Divino Niño. Sí, sí, sí. Dos no camiones hacía... de dulces para los niños. Ya tú estabas coronado. Otra, no, otra cosa que hacían los, los viejos eran que la losa, a, a, a, saludo a mi, mi abuela, a <risa> que amo mucho. La losa y siempre lo, lo, la copa y eso, eran guardadas para los viajeros. Sí, porque eso es ahora que cualquiera puso un vaso, ¿no? Cualquiera puso... No, no. La mejor es loza, el mejor plato, los mejores vasos. Duraba un año, llena de polvo. No, no, no, no, cuando venga fulano, que venga a la visita, ahí, hay gente, ahí le eh, se lo guardan a, a la gente de los viajeros. Porque era todo lo mejor, era para los viajeros, señores, todo para los viajeros. Y el día de irse los viajeros, señores, esperando todo el mundo la ropa Mira, esa gorra que tú tienes, ya eso es mía. Es más, tú llegando, desmontándote de el aeropuerto, ya te, ya te fichaban a, a, a los tigres, los tigres fichaban a la gente. Mira, esa gorra tuya que tú tienes, yo la quiero. Tú sabes, porque es que esa gorra, ya tú sabes, eso es mío. Y la gente le gustaba su flojera. Si usted puede opinar a través del 809. Yo puedo, no veo el número. Ahí está el número de WhatsApp. O puede llamarnos a través del 809 588 No puedo ver flaco. Déjame ver el número. 0505. Y usted puede opinar si el viajero tiene el mismo brillo de antes o no. Si el viajero. ¿Qué usted opina sobre el viajero de ahora? Ah, neto, otra cosa. Cuando llegaba el viajero, venían las mamás. Pues si, quiero, es la verdad. Solo uno lo vive en los barrios. Mira, Fulanita, que pégate de Fulano. mira Mira, mira, pégate de Fulano, que ese es tu. En el, el campo. Está tu flow. En el campo, mi hija. Ven acá. Este muchacho, el hijo de Juanito, llegó ayer de Nueva York. Pégate de es el futuro tuyo, ese gallero que tú tienes. ¿eh? Lo que está dejando el pérdida en este barrio. Mija, ay, sí. a veces muchacho llegó de Nueva York y, las mujeres ponían y, y, eh, y, y, ve, ve, saludos. Ca... Ay, mi hijo, decía lo mismo. Y una compradera de menta que le daban a las mujeres. Y, y una compradera de menta y de me, me, media, media botella de gas para la lámpara. Y sí. el tipo de sacataban. Y, el, y, eh, y ella con unos pantaloncitos coetecitos. Sí, el tipo de sacatao, <risa> con el colmadito de campo. Tragueado, tragueado. Y ella, media botella de gas. Sí. Eh, Un mozulte. <risa> Entonces comenzaban los habladores, porque había unos viajeros habladores, que decían que eran ni que los más matatanos. Y ahí es te decía, que decía, tenía una pistola. El viajero que tenía una pistola, coronaba. Eso era su tola, enganchada. Y parábamos los policías, tú de sí. darle la, la parada. Tranquilo. Ay, Navidad. Había uno. Que en el barrio que tenía una fue Rune y él tenía un musicón. Ya tú sabes que ese, imagínate, estamos un tiempo que no había tanto chucheros como ahora. Y ese musicón se escuchaba en el barrio entero. Y, lo, y en diciembre, ese tipo amanecía con ese para allá, para allá arriba en la Duarte, pero amanecía el tipo con ese musicón a toa. Y el tipo llegaba y se juntaban todos los tigres de del barrio, se juntaban al lado del tipo El tipo bebía, mira, hasta a veces bebía que ahí estaba dado, dado, dado, dado. Y había que la, la, cerveza la daban a pico ahí. O sea, que tenían que Me acuerdo yo como ahora. El tipo tenía el brillo. El, no, pues ese tipo, ese tipo. Hasta que, hasta que vino esta nueva ola. Y ese tipo puede llegar ahí, se sienta él y otro tigre y más nadie. Ya nadie se sienta como yo, viajero loco, No, ya nadie se quita con los viajero. Y el viajero que llega del barrio, que es muy conocido, ve. <risa> a todas, pre como dicen agüero? como dicen agüero? Hey, Jerry, ¿qué pasó? Mío, te llevo. ¡Ah! Entonces, ah, bueno. si tú logras agarrarlo en ese establecimiento de la libertad, tú tienes tu cervecita, pero de tres o cuatro, hay que emigrar, porque el tipo llegó. No agarró man, hay que irnos. Hey, manito, tú sabes que voy a dormir, eh, voy con una jeva, pero está todo, nos chequeamos mañana. Mañana. La mañana es fácil. A... Y es fácil, señores. No, ha cambiado mucho. Ya el programa marca. terminó. Eh, nada, ah, rápido! Sí, sí, ya terminó. Eh, eh, que tengan un feliz resto de, fi, de fin de semana. Beban poco. Sé que viene una, una temporada de bebedera fuerte. Así que, las personas, eh, como siempre, recordarles que todo nuestro contenido está subido a la plataforma telenor.com.de Y suscríbanse a nuestro canal. Síganos en Facebook y en Instagram. Saludos a las personas. Saludos a José de Nueva York que parece que ha tenido un inconveniente con la página online, pero eso se está resolviendo. No se preocupe. Saludos a La Máquina, a Sadi, a, Yu, a, a Kevin Jr., a Uri, eh, a todas las personas tú, que están activas. A un saludo, un saludo a mi, a mi hermano Rafael, eh, que está viendo el programa Te Quiero, mío. <risa> Saludos a La Bala, que allá en Nueva York. Nos vemos. Nos vemos allá, en Nueva York.